Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Íñigo Ramírez de Ganuza. Um, bueno, eh, yo he estudiado eh, el, eh, Big Data y, y Machine Learning en el Bootcamp. Y bueno, mi proyecto es sobre el lenguaje de signos. Cuando empecé a, a pensar en qué el proyecto final, eh, cuál debería ser, eh, la verdad es que se me ocurrieron varias ideas, algunas de ellas eh, muy complicadas quizás de llevarlo a cabo. <ríe> y al final... Uh, yo sí, te sí tenía la idea de poder eh, realizar un proyecto en el cual, eh, se, digamos, la, eh, en tiempo real se pudiesen eh, tomar fotos o imágenes y predecir algo. ¿no? Y, digamos, investigando un poco, uh, me pareció muy interesante el, el realizar, eh, digamos, el proyecto de, de lenguaje de signos, uh, puesto que entiendo que es un es una parte de la sociedad que es muy interesante y que, y que, y que, y que puede ser de gran ayuda para eh, muchas eh, personas eh, sordas y, y bueno, lo creí interesante. Bueno, realmente, eh, eh, por lo tanto, mi proyecto final está basado en, en, en el lenguaje de signos, vale predice lo que es... Eh, eh, mediante un modelo de Machine Learning lo que es los gestos al, con una mano y te indica la letra que el usuario está mostrando a la cámara o subiendo una imagen como veremos posteriormente y eh, para ello he utilizado m, varios, eh, varias herramientas, eh, varias librerías bueno ahí está Python, MediaPipe, eh, la parte de hands, sklearn, opencv y, y Streamlit esta es una pequeña, eh, una, dos pequeñas demos que he realizado uh, en el, eh, y que están colgadas en el Redmi, vale, con la predicción y un poco con el uso eh, de la herramienta eh, y de cuadro de mando, digámoslo así. ¿Y cómo he llevado a cabo el, el proyecto? Bueno, um, realmente después de enfocarme en esta idea, eh, lo que hice fue utilizar eh, MediaPipe. MediaPipe es una solución eh, de alta eh, fidelidad de cara a predecir eh, las manos, en este caso, que era lo que yo estaba eh, buscando, y eh, en tiempo real. ¿no? Hace un tracking de, de, de la mano en tiempo real. Y para ello, eh, lo que hace es um, fijarse o fija 21 puntos de la mano y dentro de cada ese punto eh, son tres variables, X y Z, que realmente son la, la altura, la anchura y la, y la profundidad. ¿no? Eh, para ello utilicé... Dos eh, datasets. Uno, uh, un dataset eh, de Kaggle, con 78.000 imágenes y otro dataset eh, hecho por mí mismo, un dataset propio, eh, con 100 imágenes por, por letra, total 2.600 imágenes. Hay que decir que el número de, de letras son 26 eh, y elegí el, el, el lenguaje americano eh, aunque hay varios lenguajes porque en el, en el lenguaje de signos varía en función del país donde, donde se realiza Con lo cual uh, bueno, puede variar, pero bueno, este es el lenguaje americano eh, Una vez que, que tenía el, el eh, digamos, pipe y, y, y Dataset Lo que hice fue eh, utilizar varios modelos de Machine Learning KNN, SVC, Random Forest, etcétera y me dieron una predicción bastante buena, entre un 94 y un 98%. Eh, realmente la que mejor predijo fue a través del, del, del dataset de, de Kaggle, que tenía muchas más imágenes. Pero después eh, me encontré con un problema que era que al llevarlo a, a la cámara y al streaming, uh, la predicción eh, eh, bajó mucho. Es decir, eh, una cosa era subir una imagen y que lo leyese y se entrenase el modelo. Pero después frente a la cámara era diferente. Y de hecho, debido a que en muchas letras el movimiento de los dedos difiere muy poco, eh, pues realmente, eh, eh, pues por ejemplo, he visto que los modelos no leen muy bien eh, la A, la L, la T, la Z o eh, tienen dificultades para diferenciar la U, la V o la M y la N, ¿no? que son muy parecidos. Eh, después de, de, de guardar el modelo, lo que hice fue... Eh, bueno, pues eh, eh, guardé el modelo y eh, hice lo que es la parte de, de Streamlit. Aquí muestro un poco el código que después haremos en, en tiempo real. Eh, el modelo en Streamlit eh, lo basé en base a, bueno, eh, a, a que el usuario tuviese la opción de, por un lado, eh, elegir Home, en el cual podía ver las diferentes eh, imágenes eh, o, digamos, una imagen por letra. Para saber cuál es el gesto que tengo que utilizar a la hora de eh, hacerlo en streaming o a la hora de subir una, una imagen. Por otro lado, lo, la siguiente opción eh, fue predecir con la cámara eh, de cara a, a hacerlo eh, de forma eh, real. Y la tercera opción eh, fue cargar una imagen en diferentes formatos y eh, que te indicase, eh, eh, digamos, la letra. Eh, a la cual correspondía dicha, dicha foto eh, ahora si bueno, bueno si un poquito más na, comentar nada más que los objetivos que me marqué al principio los, eh, eh, los logré es decir, por un lado eh, entrenar el modelo y lograr un alto nivel de predicción por otro lado eh, una una previsión, una predicción real en tiempo real y eh, la posibilidad de eh, subir una imagen y, y, y lograr la predicción. Me quedaría para el futuro eh, como objetivos, por un lado, subirlo a un entorno de producción a través de, de Heroku y por otro lado, eh, lo que es una transcripción escrita de una frase, de tal forma que eh, se vayan generando las letras que tú vas eh, eh, intentando predecir y realizas una, una frase completa. Esos serían mis objetivos. Por otro lado, eh, quiero agradecer también a, a, a, a Corcot, a la escuela, eh, por esta oportunidad y, y a, lo, a todos los profesores que, que he tenido, como son Álvaro, eh, Daniel, Santino y, y Marc, ¿vale? Porque eh, la verdad que he aprendido mucho y partía de cero y, y se lo quiero agradecer. Y por otro lado, eh, vamos a ver la, la herramienta en tiempo real si os parece, voy a apagar la cámara porque si no, creo que no va a ser posible vale, eh, este es el dashboard correspondiente a, a, a Streamlit, como os he comentado antes hay tres opciones, por un lado está Home, en el cual tiene la opción de ver el resumen de los diferentes eh, lenguajes de signos y por otro lado puede elegir las diferentes eh, letras uh, que eh, quiere predecir. ¿no? Eh, si en este caso el usuario o la usuaria no, no tiene conocimiento de, de, dichas, uh, de dichas letras. Por otro lado, existe la opción de predecir con la cámara. Haré un par de ejemplos con la W. La B. Vale. La S y esta es la E, por ejemplo. Y por ejemplo, la I. Ahí está. Y por otro lado tiene la opción de subir una imagen. esta está la F. Cualquier otra imagen la misma es la S le dice la S. bueno y esta ha sido um, la esta ha sido la presentación y el proyecto en, en su totalidad